Hoy vamos a preparar estas maravillosas brecas que son de la familia del besugo, riquísimas y las vamos a hacer muy sencillas al horno Hemos preparado esa camita de patatas, cebolla morada, le hemos echado un poquito de sal y pimienta, un chorrito de aceite y un poco de vino blanco Lo vamos a meter durante 20 minutos al horno para que se vayan haciendo primero las patatas y luego simplemente vamos a poner nuestras brecas encima, le vamos a hacer unos cortes y las vamos a dejar como máximo 10 minutos para que se hagan un poquito. Pero son pequeñas y aparte de que este pescado necesita poco tiempo de cocción, estas son pequeñitas y en 10 minutos van a estar perfectas. ¡Vamos a por ello! Le vamos a hacer un par de cortes en el lateral para que penetre bien el, el calor. Mirad los ojitos, como están de brillantes, esto denota que es un pescado súper, súper fresco. Y los salpimentamos por ambos lados. Le vamos a echar un poquito de agua con vino blanco. Sacamos las patatas del horno, que ya están a puntito de estar hechas. Le quedan como los 10 minutos que le faltan al pescado. Y vamos colocando nuestras piezas de breca. Con un poquito de distancia... ¡Qué buena pinta tienen! Y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y nos vamos al horno a 190 grados durante 10-15 minutos máximo. Y han pasado 12 minutitos y tenemos nuestras brecas listas para comer. Mirad qué pinta el ojito blanco. Quiere decir que está en perfecto estado ya, ya está cocinado entero. Así que nada, nos vamos a comer este pescadito fresco. Os animamos a suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras recetas y nos vemos muy prontito.